Eh, en la semilla de mostaza hay glucosinolatos pero bueno, yo mirando los videos eh, también me quedé con una enseñanza que antes que no, antes que hacer las cosas si uno no puede hacer las cosas perfectas es mejor hacerlas ¿por qué les digo esto? Eh, ustedes si van a ver uno de esos videos vieron que los ingleses son tan... tan, este, eh, eh, formales, y bueno hay un muchacho, un doctorando que está eh, dando una clase y está eh, diciendo que, a pesar de que el mejor momento de aplicar una brásica es plena floración, él recomienda aplicarlo al principio de floración. ¿Por qué? Porque es el momento que la máquina no puede trozar. Y hace una muestra, Mirenlo, por el video, muestra cómo con la mano puede romper la planta. Él dice que la máquina, si se aplica en plena floración, la máquina no puede, no puede trozar. Entonces hay que quedarse con lo posible. Nosotros, bueno. Eh, eso es lo que el que uno trata de ir mejorando, o sea, no es, no es que lo estamos excusando, pero también eh, de los errores se va aprendiendo. Porque nosotros si hubiéramos que incorporar la mostaza, el peloción, lo que tendríamos que haber hecho era cortarla y guardarla. Se puede cortar y guardar y después incorporar. Eh, bueno, otro año salimos a buscar eh, fumigante afuera y encontramos un agua silvestre y usamos lago silvestre que tiene un contenido de glucosinolato muy alto también usamos rastrojo de tomate y la última vez que se hizo fue con brócoli que también eh, llegamos a aportar este, bastantes kilos por metro cuadrado eh, para lo cual utilizamos esta chispeadora que se la pidieron prestado a unos productores de varadero que la adquirieron por un proyecto especial de Pro Huerta y la verdad es que funciona bárbaro eh, bueno, todos estos años hicimos una serie de cultivos y una serie de análisis, análisis de, de ver qué pasaba con los nemátodos, qué pasaba con la población de patógenos del suelo, eh, usando técnicas laboratorio y también técnicas como los vidosallos, que también se las queremos enseñar porque son técnicas que las puede, la puede hacer un productor y que le puede servir para tener idea. Este, de qué está pasando en ese suelo Gabriel también, Petrela a ver, levanten la mano, Gabriel Petrela ya está, Gabriel él también nos va a explicar gracias por venir también, Gabriel él nos va a explicar eh, algunas técnicas que él usa así que vamos a pedir a los productores que levanten la mano a ver, quiénes son los que van a explicar después Gabriel, Néstor y Gabriel, Huarte, Balustro y María José así que ellos nos van a después decir que eh, un poco lo que me estoy contando es cierto bueno, eh, acá fue cuando enterramos las muestras de suelo para poder después hacer los análisis y bueno, ¿qué nos pregunta don Juan ¿qué pasó con las temperaturas? y bueno, las temperaturas en primavera, cuando esto se hace en primavera las temperaturas están en el límite de lo que pide la bibliografía o sea, cuando se hace la biosolarización en primavera, en un invernadero eh, las temperaturas no llegan eh, a, a ser eh, las recomendadas. Llegan en algunos días, pero no llegan siempre. Eh, en cambio, si se hacen en, en verano, sí, tenemos varios ciclos de temperaturas muy buenas. Y lo que dice, si ustedes leen un libro que habla de solarización, cualquier libro le va a decir que eh, en capas más profundas del suelo la temperatura fluctúa menos y se mantiene o sea, a 35 centímetros tarda más en calentarse pero la temperatura se mantiene y nosotros le podemos decir a los chicos eh, les pueden preguntar cuando sacamos la bolsita está caliente la bolsita abajo o sea, se mantiene eh, muy muy caliente durante todo el día Ah, no le hice la pregunta a la lombriz pero bueno, me tengo que acordar porque le, el otro día hablábamos cuando esto de, de cuestión de matar eh, pero bueno de usar una técnica eh, al menos no contaminante yo le preguntaba a los chicos ¿cuándo hace que no vemos una lombriz en el invernáculo? yo no me acuerdo de haber visto una lombriz no sé si quién se acuerda ahora no me digas que sí pero <risa> hablábamos de esto que la, la biosolarización es buena porque elimina a los nemátodos los nematodos son muy sensibles a estas temperatura pero así como matamos a los nemátodos matamos eh, a otros insectos pero bueno, eh, es difícil tener todo, todo si alguno de ustedes escucha un músico que se llama Sambayoni hay una canción que dice todo, todo, todo no se puede tener, y es un poquito así eh, ¿qué pasa con las malezas? sí hay un buen control de malezas en general hay un buen control de malezas hay algunas malezas como el que no, no las controla inclusive puede aumentar la población de Cipelus. pero en general las malezas son controladas también tenemos un control de hemato muy bueno, eh, se pueden ver eh, diferencias muy importantes. Eh, y nosotros, en parte, todos estos efectos los seguimos a través de los bioensayos, que después Estela les va a mostrar cómo los hace. Porque el bioensayo es una manera de usar una planta de tomate para eh, poder eh, ver qué le pasó al suelo. Entonces, nosotros en pocos días podemos. Eh, ver si hay agallas, al menos nos sirve para los nematodos que forman agallas. Eh, entonces mezclando la muestra de tierra con eh, perlit y turba y creando la planta, podemos encontrar diferencias entre una parcela que está libre de, de patógenos y una que no. Y de alguna manera podemos predecir. Nosotros hicimos varios de estos contrastando estos eh, resultados. Eh, del nematólogo antes y después del tratamiento versus los bioensayos, y hemos visto que en algunos casos los bioensayos hasta son más sensibles porque la raíz de tomate activa a muchas formas de resistencia de los nematos. Lo que no puede hacer el bioensayo es evaluar la población de los nematos que no producen agallas, que hay muchos nematos que están en el suelo que son lesionantes y no los podemos ver en un bioensayo. Lo que sí podemos ver en un bioensayo. Es si hay raíces muertas. Después, Tira les va a mostrar. Otra cosa que, que tenemos es muy buen control de algunos patógenos, como por ejemplo esclerotinia, son eh, patógenos que forman cuerpos de resistencia en el suelo. Entonces, allá arriba ven que hay eh, una colonia que se guardó en el laboratorio y los esclerosos germinaron. En cambio, lo, el resto de los esclerosios que estuvieron en el invernadero en esas bolsas que encerramos no solamente que no germinaron sino que sobre ellos crecieron otros hongos otros hongos que están en el invernadero y nosotros nos ponemos contentos porque significa que con la biosolización no hemos matado todo no quedó todo destruido sino que después de tantos años hay microorganismos que resisten y este, nos ayudan a controlar los patos acá lo tenemos a Néstor que él fue el que se animó a hacer el tratamiento de, bio, de biosolarización, nosotros hicimos un estudio de lo que pasaba en el suelo y encontramos que eh, había una cantidad de patógenos en el suelo que después de la eh, biosolarización la población era mucho menor pero también hay una eliminación de los... Eh, de los microorganismos, como tricoderma, que está más frecuentemente en el suelo y que después del tratamiento no la vemos. Pero bueno, para, para que ustedes no se desalienten, le pedimos a Romina, a Peralta, que nos cuente un poco, porque esto es lo que pasa en el suelo, pero en, la, en, el, la, en el sector del suelo que está cerca de la raíz, hay un ambiente totalmente diferente. O sea que no quiere decir que con la biosolización hemos eliminado todo, sino que hay hongos eh, hay benéficos que están presentes, eh, bacterias que son benéficas que están presentes. Así que vamos a pedir a Romina que nos explique un poquito los estudios que ella hizo eh, acá en la experimental. Bueno, Romina Perata, eh, ella es eh, licenciada en alimentos y, bueno, hizo una tesis de grado con el eh, tema de la. De la de los microorganismos de la bisófera, eh, el suelo que es organizado. Bueno, gracias, Ronina. Muchas gracias. Muchas por... bueno, gracias por la invitación, Mariel. Y bueno, les quiero comentar algo de la bisófera. Como Mariel mencionó, hay muchos microorganismos en el suelo. Eh, pero estos no están distribuidos homogéneamente sino que se encuentran heterogéneamente ¿qué quiero decir con esto? que si hoy saco una muestra de un sector eh, puedo tener eh, distintas concentraciones de microorganismos y si saco en otro sector a 10 metros, 5 metros, va a haber otra eh, esto, esto pasa porque ¿hola? esto pasa porque eh, los microorganismos en el suelo se encuentran en nichos ricos en nutrientes, como son las raíces de las plantas. Ustedes saben bien que eh, las raíces de las plantas toman agua, eh, se nutren para su crecimiento, pero a su vez, estas raíces liberan compuestos orgánicos que sirven a los microorganismos para la reproducción y proliferación en esta zona. Como dijo Mariel antes, eh, la brisófera entonces es eh, la zona de la raíz y la raíz que que contiene muchos microorganismos. Esta se puede dividir en tres partes, en el endomisófera, que consiste en el tejido de la raíz, eh, incluyendo la endoderma y capas corticales, el risoplano, que es la superficie de la raíz donde se adhieren partículas del suelo y microorganismos, y la ectomisófera, que consiste en el suelo inmediatamente adyacente a la raíz. Bueno, en la que existe una comunidad muy amplia y extremadamente compleja. Entre ellos hay astrófitos, epífitos, endófitos, microorganismos benéficos y patógenos. Eh, mientras María hablaba, yo me imaginaba que en los productores pueden contarnos que... Eh, en un invernadero, existen si tantas plantas, puedo pensar que hay más microorganismos que seres en el mundo. Entonces, eh, es muy importante que sepan eh, esto, esto de la bisófera. Eh, bueno, la diferencia de cada microbiana que soporta esta zona de la raíz eh, va entre 10 a la 10 a 10 a la 12 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo y el resto del el, el suelo sin plantas puede ser menor a, a 10 a las 8 unidades propagadas de colonia existen muchos géneros de bacterias y generalmente la lisópera está en la comunidad que mayormente abunda son las bacterias entonces las bacterias van a tener una influencia directa sobre la planta eh, esta comunidad puede, eh, puede diferenciarse de acuerdo al tipo de suelo, a la planta, a la edad de la planta y otros factores bióticos y abióticos. Bueno, entonces, eh, como contó Mariel, realicé mi tesis eh, robando tierra de sus invernátumas eh, y realizando mi ensayo que después los chicos le van a explicar mejor pero pudimos ver que los tratamientos de solarización y biosolarización eh, aplicados reiteradamente, tuvieron efectos, modificaron la composición de los microorganismos en la atosfera de la planta de tomate. Entonces, les eh, cuento un poquito los resultados. Eh, las muestras iniciales en las plantas antes de trasplantes demostraron que había una mayor concentración de actilomicetas y bacterias en las parcelas eh, con el tratamiento de biosolarización. Eh, esto nos indicaba que, eh, que el historial de estas parcelas pudo tener estos mayores contenidos de estos microorganismos ya que estos son los principales descomponedores de materia orgánica. Bueno, ¿qué pasó 15-45 días después del trasplante en el rizoplano? Entonces, para la comunidad de quinomisectos. Se observó que a los 45 días después del trasplante, en el testigo, se encontraron los mayores números de estas comunidades. Eh, no obstante, para bacterias no se observaron diferencias. Eh, como verán, el tratamiento que <coughs> tiene en el rojo de solarización. Eh, fue en el que encontraron, en donde se encontró el menor número de alfinomiserios. Bueno, para la comunidad de hongos, como dijo Mariano, se desanimen, eh, a los 45 días el que presentó mayor número de hongos totales fue el testigo, pero para que no los productores, en esta zona, los aislamientos, el 50% de los aislamientos fue representado por el género este algo bien conocido por su actividad biológica y por, por, muchas, eh, por muchas aplicaciones que se hacen en la agricultura. Además, se, esta tricoderma se presentó en una concentración de 10 a la 5, unidades formada de colonia, mayor a una. Eh, a una a una concentración de 10 a la 4 que es de un producto comercial que está a la venta. Eh, también en estos, eh, estas comunidades se observó la menor concentración del microorganismo en la solarización. Esto que nos indica que la solarización puede que nos deje desprovisto del microorganismo capaz de microorganismo capaces de adaptarse al nuestro Y para terminar, Eh, Mariel, me está soplando un poquito, que eh, este, la biosolarización parece presentar un equilibrio de estos microorganismos en suelo, eh, diferenciándose de la solarización. También para, para terminar, eh, quería contarles que yo tomé la muestra 17 meses después de la, de la práctica de Mané, con lo cual esta técnica pudo evidenciar eh, a más de 17 meses. Eh, los, los resultados que la tuvimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, los si que quieran tener más información, pueden preguntar a Romina sobre lo que explicó y también este, Virginia. Después nos va a mostrar cómo se hacen los análisis, así que también les puede contar a ella cómo, cómo se hace el trabajo. Bueno, un poco de lo que le estaba diciendo, ahora vamos a ver si todos escucharon a Romina, porque este gráfico un poco eh, está en concordancia con lo que explicó Romina. ¿Qué, qué dice acá? ¿Cuántas plantas muertas por parcela hubo en tratamiento? Y estos son los años en que se hizo el ensayo. Entonces, ¿quién se anima acá a hacer una interpretación del gráfico? ¿Qué pasó en el año 2003? ¿Qué pasó en el año 2005? ¿Y qué pasó a partir del año 2005? ¿Alguien se anima a hacer un relato de esto? ¿Qué pasa con la línea negra? La línea negra del testigo. ¿Tiene lógica que haya más plantas muertas del testigo? Siempre hay más plantas muertas del testigo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene una lógica? Sí. ¿El testigo sin tratar? ¿Tiene una lógica? Muy bien. O sea que el testigo va vale. ¿Qué pasa con la línea amarilla que es la solarización? A partir del año 2005, ¿qué pasa con la línea amarilla? mucha diferencia. A corto plazo, eh, eh, no había mucha diferencia entre la biosolarización y la zonalización, como dice Bernardo, que ya escuchó la charla, entonces ya... Eh, sí, Pero penárteles... bueno, vamos, vamos a, tener... a partir de 2005, la zonalización es un comportamiento intermedio entre el testigo y la biosolarización. ¿Por qué es esto? Por un montón de razones, en parte por lo que explicó Romina porque la solarización eh, no le estamos dando materia orgánica al suelo no le estamos dando la posibilidad de en al y todas las limitantes muy profundas que nosotros tenemos de la calidad del suelo las estamos profundizando porque la solarización mineraliza materia orgánica hola Vajerina eh, pero no le devuelve nada al suelo estamos mineralizando materia orgánica eh, y no le estamos permitiendo al suelo que mejore su estructura. Y estuvimos hablando que la estructura del suelo era una parte fundamental de, de, para poder lograr una buena sanidad. Y estos son los rendimientos. Los rendimientos también acompañan al tema de las plantas muertas. Ven, el testigo voy a hacerle una pregunta. ¿Tiene lógica que el testigo sea el que menos rinde? Sí, sí, sí, sí. tiene. la línea que está por debajo de los tratamientos a partir del año 2005 ¿ven? ¿Eh? la línea amarilla bueno hubo un, un punto muy importante de este ensayo en el 2013 que tuvimos muy buen eh, rendimiento usando como fumigante el rastrojo de tomate y pimiento que eso es un efecto que yo quisiera repetir y tener de nuevo porque es muy importante para el punto de vista del reciclado de nutrientes poder usar el rastrojo de los cultivos como fumigante y tener buenos rendimientos ¿Mm? bueno después en, en lo que es la calidad del suelo eh, ven que nosotros tenemos un pH altísimo por encima de, de 8 de, ahora estamos por encima de 9 y la solarización en el testigo son los... los que tienen un pH más alto eh, y menos conductividad eléctrica, porque en los otros tratamientos hay nutrientes que aportan los fumigantes y la materia orgánica va cayendo en picada y ven que la solarización es el que tiene menos materia orgánica. Todos estos datos, si vemos los datos ahora más actualizados, que yo no puedo hacer gráfico, eh, la condición del suelo está mucho peor, mucho peor. Entonces, ¿cómo puede ser la planta para vivir acá en este suelo? Eh, es eh, un milagro porque hemos ido degradando el suelo o sea, que nosotros nos liberemos el suelo de patógenos no quiere decir que el suelo no tenga problema todavía estamos en problema ¿por qué? porque nosotros tenemos muchas sales en el agua y la las sales van degradando el suelo lo que nosotros tenemos ahora, además de la biofumigante son dos tanques de agua para ver si podemos juntar agua